<risa> Último scouting del año La verdad es que me guardé los del tercer aniversario Más uno de ultra raro Mira ya me delete, me, delete me, me, me, me me me acusa De que no lo estoy grabando el mismo día que se está subiendo Así que para editarlo con tiempo Tranqui 10 scouting news Aqua y Shigasaki Lo voy a separar en 3, 4 y 3 No le vamos a dar rodeo Vamos a decir ya el primero News Vamos play el play, play, por el play Esto es lo que tenéis que ver Así con todos colorines y muchos Fuertes visuales, acá sí hay muchos, acá me va a salir O dos o tres, ultra raro Vamos con los ultra raros que Uf. Hace mucho que no hago scouting y Quiero ver muchos arco iris Espero Dos, bueno, bien, me sirve. Nico, esta ya la tengo, ¿no? Ay, ay, ay. Iba a decir full power, pero no. Demonio, sigamos. Uy, de Me sirve. Me pero si yo no. Te juro que pensé que era de. De evento, ¿no? ¿cómo se dice? Eh... Ah, no me sale ahora, de All Star Scouting, ¿cómo era? Bueno, ese, el, el, que... el que pagó un montón. Bien. Esta siempre me gustó. Así esta imagen con el Dina-chan dibujado ahí. ¡Muah! Obra de arte, maestro. Más por ahí, chica. Bueno, acá uno un ultra raro va a ver. Si el primero es ultra raro es porque es un ultra raro asegurado. Porque no lo sé. No me favorece la cámara acá, ¿no? Porque justo estoy en el medio. Bueno, no importa. No, no es ultra raro asegurado. Uno es. Bien. Sí. Uno solo era. No pidía más. Oh. ¿Quién será? No me suena. ¡Eh! Pero pensé que las tenía todas. ¡Demonios! Me engañaron. No, no, que te Bueno, justo Bien Me puse un poquito más arriba Para que se pueda leer lo que dice Porque si no, no tiene ningún sentido Bueno, un ultra raro Me sirve, me sirve Se tilda. no me sirve eso Bien Si ¿Sí se es que hay dos Al palo Ya la tenía. No full power porque ya lo tenía. es la que tengo ahí atrás justo. Con el Avaro shuto. Me salté porque justamente en la versión japonesa a ese Avaro shuto lo tenía full power. Y llegas aquí. Me hubiese quedado con Muse Pero la muriendo. Con... Uno solo nomás Un solo super raro Bueno, dos, tres... Bueno, me cerró el orto Me cerró el orto No, no, no, no La cerrada de ojete No, no, increíble Sugoi Para, ¿cómo? ¿Es violeta lo que está cosiendo? No mames, qué asco Creo que sí, creo... No, no es. No era la que yo estaba pensando. ¡Oh! ¡Suboy! <risas> esto técnicamente es todo que te. Tampoco favorece la cámara acá. La con... Acá sí. Bueno, dame dos súper raros, con eso ya me conformo. Te iba a mandar a la. Kanatacha. Suboy. Uy, no veo. Kanatacha. Dame un ultrarrado de que ¿Qué te cuesta? Bueno, ya me dieron uno. Bueno, dame otro. Así es. No mames, qué asco. Otra vez. Aqua de eso. Claro, como Aqua es mi favorito, tengo que ponerle más acá porque si no, no tiene sentido. Que se yo Hijo hey, de, me habías esperado hasta el último. ¡Qué porro, ¡Yay! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Yosoro! Es sirve ¿te parece? ¡Let's Yosoro! Parece que está armado, boludo. ¡Sí! La otra de la nueva, este ya es full power. ¡249 ya, qué carajo! ¿Ves? Si no lo pedís, no te dan. Además, no te dan ultra raro. Vos le decís, quiero yo. Y nunca me da yo. Y ahora la tengo. Ahora me lo dieron. Y se tildó. Me hago el boludo, pero se tildó. ¿Mm? Strawberry No me gustan los strawberry Si esto no salía No valía O sea, se ve que no valía Pues la concha de la o Sé sea que uno me va a dar, un super raro me va a dar Pero si es así es porque no Hay dos Porque serán que ya está en full power. No, no está full power. Hmm. Con esa delantera, ver, le ganamos por alias. And the last one. No entiendo por qué esto no me puso ni con... No entiendo. Si es nuevo y acá ya la tenía. O sea... A ver, el último. Give me your energy. No te voy a pedir ultra raro, no lo quiero. Mira, no lo quería. Sé que tengo uno asegurado, así que. Meh. Siempre me gustó. Dice Love. Siempre me gustó. Esta imagen, no sé por qué. Debe ser por la rico que está ahí. Shigaimazu. A lo que venían. El ultra raro asegurado. Ya lo había visto. Ah, acá está. All Star Festival. Este. Yo pensé que la ERI era de acá. Pero bueno. Sabéis que me equivoqué. Un ultra raro asegurado de toda la franquicia. Menos Riera. Porque Riera no existe en este juego. Así que. Ultra raro asegurado. Deja tu like. Un comentario. Y... Ese. Está bueno porque yo estoy grabando antes de que termine el Mundial, antes de que empiece los, los octavos de final. Hoy jugamos contra Australia, por eso yo digo. O sea, hoy, el mismo día que lo estoy grabando, vamos a jugar. No sé cómo salió, espero que nos hayamos ganado al menos. Tendrá que hacer cara de miniatura, ¿verdad? Cara de tipo, ¡wow! Cara de miniatura o algo así. Este escenario es el mejor que puede haber. Pese a que hay uno solo, así como se ve, así como lo ves, es el mejor escenario que te puede sacar. Todas las luces arriba. todo fue artificiales, Abajo el star tiene los, los... Las plumas y todo eso. Y obviamente los colores. Ultra raro asegurado. Uno solo, obviamente. No me acuerdo de dónde salió. Pero ahí está. ¡Let's! ¡Giosoro! No? Ya la tengo full power, pero me sirve ¡Qué buen año! Así se cierra un año, así de... ¡Qué locura! ¡Giosoro! No. ¡Qué bueno! ¡Por Dios! Si me daban a la que era cool directamente, a mí me servía Si mal no recuerdo, esta es la carta, la primera carta que tuve Full power De este juego, obviamente Así que muy contento con el resultado de todo lo que pasó hoy Perfecto la verdad Este fue un buen año de scouting Fue un gran año de eventos Literalmente terminé eh, Excepto en uno o en dos terminé afuera del top mil Pero después al resto todo top mil Te lo muestro Top 1000 top 100, top 300 Top 100 bastante la verdad últimamente Este, este top 15.000 es que no jugué el... A los, cómo se dice, de voltage Directamente, cuando sean puntos Siempre estoy arriba de todo Bueno, prácticamente arriba de todo Top 1000, top 500, top 300 como se ve por ahí Este top 300 acá también El último, este El último, el último de ahora Top 300, yo pensé que había terminado Ah, claro, ciento y pico, 150 cincuenta y algo Claro, está bien, está bien Juraría que había terminado en el top 100 Pero bueno, ve que me equivoqué Ah, acá está Claro, el último fue a uh, Balloon Dance with You, top 100, claro, el top 68 era, directamente, claro, por eso me sonaba, se ve que están repartidos para el objetivo, o sea, no, no saben, ni ellos saben cómo ordenar todo esto, sí, el último fue top 68 del mundo, así que, perfecto, este fue un buen año. Este año no hubo tantos scouting como los años anteriores, como el año pasado directamente, así que yo espero poder traerle más contenido del CIFAS. así que Senzu su yo solo Karano Heiren. ¿Algo que nos quiera decir yo? Que si me quiere cocinar algo. Por mí perfecto. Perfecto.